Se pueden dibujar tres salidas, dos me parece que son indeseables y la tercera sería deseable. La primera es una salida en la que se refuerce la sumisión del ciudadano al Estado. Es decir, tomar como pérdida de libertad, por mínimas que sean, son importantes todas, pues, eh, pues tomarlo como una cosa normal. Y que incluso la seguridad se monte tan encima de que la libertad que la aplaste. La segunda es que todo siga igual, que tampoco me parece deseable, porque quiere decir que no se ha aprendido, que no se va a recordar y que no se va a intentar cambiar las cosas. Y cambiar las cosas es cambiar desde una muy fuerte, muy importante, decisiva, que es el modelo, el modelo social y político capitalista, ultracapitalista, no neocapitalista, todo sino ultracapitalista. Y la tercera es que realmente fuera una ocasión para crear una auténtica sociedad, mejor dicho, una comunidad. Que las redes sociales que tendrían que haberse activado o tendrían que activarse de ahora en adelante mucho más, pues esas den lugar a una ampliación grande de la base democrática, a pensar que hay que cambiar de arriba abajo el modelo que tenemos, muy concretamente la sanidad. Yo insisto y e insisto constantemente en que el presupuesto de cualquier gobierno, que fuera ¿eh? el que fuera, tenía que ser más de la mitad, todo para la previsión de la salud, que es, sino el único de los primeros derechos de verdad humanos. Que lo diga el portavoz me parece mal Al portavoz de los obispos, pues igual que hay, a mí me sería muy difícil pedirme que vaya a rezar el rosario A él le va a ser imposible el salirse de sus esquemas, que son los esquemas atados siempre que han estado y siguen atados, bueno, pues al poder económico y al poder político, que en este momento es el que es vigente, no, que, naturalmente, no es que sea precisamente la exaltación de, la izquierda, digo, de una izquierda auténticamente emancipatoria, ¿no? Entonces, me parece normal que lo haga. Ahora, decirle que se calle, por lo menos que se calle. ¿no? Respecto a la renta básica, parece mentira que le demos tantas vueltas a esto cuando tenía que estar ya aceptado. Por cierto, el otro día yo oí a José Azcárraga decir que con Ibarreche se consiguió la renta básica en Euskadi. Yo no sé si es realmente cierto o no, pero que sí. Bueno, pues ya hay sitios con renta básica. Y eso además es el mínimo vital que cualquier democracia, en su sentido negativo, es decir, de digo negativo, es decir, de puros deberes, de necesidades de, de subvenir a las necesidades de los ciudadanos, tenía que tenerla. Vamos a ver, ahí topamos con un tema que a lo mejor la distinción que voy a hacer es un poco, pues, como decimos nosotros en filosofía, pues, de, de finura escolástica, ¿no? Mira, donde hay justicia no hace falta la caridad. La caridad es siempre algo, una ganga, digamos, que desaparecería en un sistema justo. Bueno, entonces, habría la distinción, es la siguiente. Imaginémonos que hay una asociación, caritativa, estoy pensando en varias, pues me parece bien que actúen. Sí, pero hago siguiente distinción. En cuanto que pueden... Mejorar la situación de determinada gente me parece muy bien. En cuanto que pertenecen a una institución que a mí me parece corrupta, como es la iglesia, pues me parece mal, como tantas cosas. Si dan, que den, pero que sepamos que son instituciones que están al servicio de una causa que en una sociedad justa estaría de sobra.